Hola, soy Aradir y hace tiempo que no digo esa frase ¿Y cómo están? Pues yo estoy aquí grabando esto y muriéndome de calor al mismo tiempo Sé que para algunos países debe ser poco Pero quizás no tienes un PC que va como a 75 grados de calor La de la